En este video quiero pedir por los niños inocentes y animales que son sacrificados en rituales satánicos, para que después de su turbulenta muerte puedan ir a un lugar muy bonito, donde reciban la paz y el cariño de los ángeles. También quiero pedir eh, por todos los criminales y presos, para que reflexionen sobre sus crímenes y se arrepientan y se dediquen a hacer el bien. Quiero pedir por todos los enfermos del mundo, para que se curen de sus enfermedades. Pedimos también por la evolución humana, para que el, el humano pueda comprender a su prójimo, para que el humano encuentre la verdad y a través de ella pueda solucionar múltiples problemas. También queremos pedir por todos aquellos que están ciegos o que no tienen alguna parte completa de su cuerpo, para que Dios les dé fortaleza para salir adelante con bondad y felicidad. También queremos que, eh, pedir para los que no tienen alimento ni hogar, para que eh, el día de mañana tengan un lugar agradable y puedan ser alimentados. Pedimos para que haya abundancia en el mundo. Pedimos por los ancianos, para que puedan vivir muchísimos más años y en buenas condiciones. Pedimos también por los que están secuestrados, para que sean liberados y puedan regresar con sus familias y que no se les haga daño. También queremos pedir por eh, la Madre Naturaleza, por la Tierra para que la madre naturaleza le dé una segunda oportunidad a la humanidad y el mundo no sea azotado por catástrofes ni cambios climáticos. También queremos pedir para que se terminen todas las guerras del mundo, para que se encuentre una solución y no haya más muertos ni heridos, ni dañados ni afectados. También queremos pedir por todas aquellas personas que han sido ofendidas para que puedan perdonar a su agresor y puedan vivir en paz. También queremos pedir por las personas que están pensando en quitarse la vida para que Dios les muestre un camino de esperanza y puedan salir adelante. También queremos pedir por las personas que están en depresión para que Dios los llene de felicidad y puedan seguir con su vida adelante.